Hoy presentamos Juan Carlos Reynoso Se la plática de todos Y aún así creen en Omega Pro Hola mis amigos, ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien eh, El día de hoy vamos a tener un episodio De esta telenovela de Omega Pro En donde vamos a escuchar un audio Del señor Juan Carlos Reynoso Y lo vamos a analizar en vivo Ya que no está haciendo las llamadas corporativas ya que está escondido como la vil rata que es. Entonces vamos a tener que, eh, que analizar esta llamada, este audio que es lo que él está eh, mandando en estos momentos. Eh, vamos a escucharlo por acá. Déjenme preparo la escena. Creo que esta es perfecta. Eh, Así ustedes no ven el, la imagen de la persona que me lo mandó y vamos a escuchar. ¿Cómo estás? Bueno, recién me puedo desocupar. Pensé que me iba a poder conectar con todos tus líderes, pero aquí estamos en reuniones. Estamos sí, aquí es justamente Carreño. con todo el equipo corporativo, con los asesores, para poder eh, eh, ya definir cómo es el proceso para que las personas número uno puedan... Poder definir cuál es el proceso cuando dijimos que el único proceso que puede existir es pagar. O sea, no sé qué tanto se complica ese señor. Puedan tener acceso a sus cuentas y poder hacer eh, los retiros o continuar haciendo trading. Eso número uno. Continuar haciendo trading. Bueno, ya hasta donde yo sé la gente no hace trading. Los que hacen trading son otros. Que son tan buenos que hacen trading los sábados. Pero bueno. Eh, tiene es todo un proceso ya se les va a explicar en los próximos dos, tres días cómo se va a llevar a cabo los sábados cuando el mercado de forex está cerrado perdón si tengo que aclarar algunas cositas pero es que <coughs> últimamente en mis videos hay gente como que le faltan unas cuantas neuronas entonces hay que dejar todo un poquito así muy muy claro muy específico lo que estamos eh, eh, viendo justamente ahora y también estamos mirando una estrategia de relanzamiento donde... estrategia de rela relanzamiento será acaso que este señor va a hacer la misma que hizo cifra que cambió el nombre a centra y siguió exactamente igual donde todos ustedes pues pueden... dejó sin pagar a la gente de cifra y empezaron de cero con descentra ¿Será acaso que eso es lo que van a hacer? Eh, ya empezar a retomar eh, sus ganancias con, con comisiones. Yo lo que pienso que van a hacer es pagarle a la gente con la shitcoin eh, XPL, que no tiene ningún valor. Eh, entonces, yo creo que por ahí anda la cosa más bien. Eh, con, con muchas cosas interesantes para, para que podamos empezar el año con mucha fuerza, con una visión muy grande. Eh. Ahora que este señor dice ese pobrecita, pobrecita la gente de verdad que, que se fue, aquí se dice que, que se fue enredado entre las patas de este señor que creyeron en él y que en esta navidad están eh, sin dinero, sin regalos, eh, por, por todo, por creerle, pobrecita la gente que dejó sus trabajos por irse directamente a trabajar en Omega Pro, trabajar. Eh, pobrecitos Pobrecitos porque la verdad <coughs> Va a ser un golpe Un golpe muy muy muy duro eh, muchos, muchos me dicen Emanuel es que usted eh, Hace todo como de manera Jocosa No le da la seriedad del caso eh, Sí, muchachos Pero es que ¿qué puedo hacer si esa es mi forma de ser Así soy yo Yo ante la cámara trato de ser lo más transparente, trato de no aparentar otra, otra persona que no soy yo, eh, y así soy yo, perdón, tal vez en algunos momentos me excedí un poco, eh, tal vez me he tenido que reír de algunas cosas que no me tenía que reír, pero es que es lo que es muchachos, es lo que es. Y todos estos problemas que hemos pasado nos van a servir para poder ser mejores eh, en nuestras nuevas metas. Así que eh, ya de aquí para adelante solamente van a venir buenas noticias, tranquilidad para todos ustedes, eh, estabilidad. Ya las personas van a dejar de estar molestando porque van a poder ver que, que sus fondos están disponibles. Pero... Molestando. La gente que pregunta por su dinero está molestando. Pero todo esto lamentablemente ha tomado mucho tiempo. Eh, número uno, en, en, en darnos cuenta qué tan grave... Qué raro, todo esto... Un, un, un sim, una simple, ni siquiera un hackeo, porque no le robaron dinero. Una amenaza de hackeo. Les toma tanto tiempo y es súper complicado. Y es que tienen eh, demasiada información y es un ataque complejo y cibernético, sofisticado. Pero para lanzar una shitcoin la lanzan en una semana. Y lanzan una tarjeta. Ya vimos que lo de la tarjeta es totalmente falso. Lo que hacen es hacerle un branding a una tarjeta en blanco. Ya vimos la empresa... Que hizo est estos trabajos en videos anteriores. Eh, pero todo esto, el metaverso, lo lanzaron el mismo día. Metaverso, tarjeta y shitcoin. Perdón si le digo shitcoin, pero es que es lo que es. Es una shitcoin, es un una token de mierda. No, no tiene ningún valor. Y, sí, eh, y muchos dirán, Emanuel, pero es que hay gente que ya está retirando sus ganancias de, esa, de ese token. Y aquí que ya... Gente, no repitan la historia. Omega Pro duró cuatro años. ¿Cuánta gente no sacó dinero de aquí? ¿Cuánta gente no ponía sus ganancias, reportaba ganancias? Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. Y eso era lo que veníamos advirtiendo nosotros. Entonces, no repitan la historia. Si ustedes saben cómo funciona esto, obviamente, para que más gente entre, tienen que pagarle a los primeros que van entrando para seguir acumulando más gente. Y una vez que tienen una una base de inversionistas lo suficientemente grande, ahí es donde se van con todos. Entonces, si ustedes quieren jugar a la lotería en este, en este tipo de esquemas Ponzi, no se quejen Ustedes saben cómo es que funciona. Si ustedes quisieron entrar para ver si acaso, para ver si acaso les tocaba sacar dinero, pues ustedes sabían a lo que se atenían. Que también, por hecho, de, de hecho, muy mal hecho. Eh, en, una llamada, en la llamada que tuvimos con Javier Silva Tonga y el asesor financiero Juan David Muñetón, yo, yo dije en esa llamada que participar en estos esquemas Ponzi, aunque sea simplemente por el hecho de ver si yo voy a ganar. Si usted llega a ganar, al que, les, al que está perjudicando es a las personas que están detrás de usted. ¿Por qué? Porque a usted le están pagando con el dinero de la gente que viene entrando. Entonces, si usted logra sacar sus dineros, es como decir, bueno, déme mi dinero que se jodan los demás. Porque de ahí es donde viene el dinero. Los que van a perder son esas últimas personas que entraron. Si en, si en Omega Pro eh, o en cualquier Ponzi, pongamos, pagan rentabilidades en 18 meses y usted logró ganar, sacar esas ganancias en esos 18 meses sin que pasara nada, sin que se cayera, sin que hubiera cambios, ese dinero que le pagaron a usted viene de las personas que entraron durante esos últimos 18 meses. Y si se cae 6 meses después, el dinero que usted le pagaron vino, eh, lo perdieron estas últimas personas. Si se cae un año después y no completaron el ciclo de los 18 meses, el dinero que usted le pagaron vino de estas últimas personas. Entonces tratemos gente de no caer en esto. Esto es como la gente que dice, miren, eh, a mí me, yo compré este celular. Voy a poner la pantalla en grande ya que estamos eh, aquí hablando un poquito. Eh... Es, yo compré este celular y este celular a mí me el, en el mercado cuesta mil dólares. Pero que usted me diga, no, yo lo compré en cien dólares. Entonces, usted se va a creer la persona más inteligente, el mejor estratega, pero usted está participando en este tipo de negocios, donde son teléfonos que se sabe que son robados. No hay manera de que un teléfono de mil dólares cueste 100 dólares. A como no hay manera de que usted en 18 meses le paguen un 200, un 300%. No hay manera, el dinero viene de algún lado. Pero sigamos escuchando a este señor ha sido el problema, la situación, eh, ver las formas de dar la solución, pero la solución para tres eh, millones de personas no es, no es nada fácil, es un reto muy complicado eh, y realmente eso es lo que ha demorado. O sea, esto no ha sido eh, provocado ni esperado por nosotros, pero lamentablemente es una situación que está ocurriendo mucho en la industria de compañías con tecnología, con servicios financieros, digitales, o sea, eh, lamentablemente podemos... Ese señor habla en automático, lo mismo que dice una y otra vez, lo, simplemente lo repite. ...enfrentar este tipo de situaciones, pero todo se va a normalizar porque todo tiene solución. Como lo he dicho antes, como lo hemos dicho antes, este no es un problema financiero, eh, es un problema de tipo informático que nos ha afectado a todos, pero eh, con solución. Con una oportunidad para poder eh, resolverlo y seguir caminando hacia adelante, porque eso es lo más importante: que todos podamos tener un, un camino hacia adelante, una buena visión y, sobre todo, mucha claridad. Así que en estos uh, próximos dos o tres hablar, días van no a una... tener ya un anuncio eh, formal de cómo se van a realizar las cosas. Les mando un abrazo. Qué pena que no pude conectarme, pero estamos aquí. Eh. No, no, mando un abrazo, mande la plática que es lo que todo el mundo quiere. Mande la platea. en Reuniones ya varios días y, y continuamos todavía con ese, con ese trabajo. Un abrazo para todos. Chao, chao. Bueno, aquí tengo también otro audio que este sí es más largo. Voy a hacerlo en este video en, en dos partes. No sé si le parece porque ya llevamos 11 minutos. Eh, vamos a hacerlo en dos partes. Y eh, bueno, terminamos aquí muchachos. Eh, estén atentos porque voy a subir este, el, el siguiente video prácticamente finalizando esto. Ustedes saben que yo lo subo como extremo, como si fuera una grabación en vivo. Eh, y ya, ya, ya, ya, ya va a estar listo. Eh, nos vemos dentro de un ratito.